Bueno, vamos a hablar eh, ahora un poco de lo que pasó esta semana ahí con. y vamos a tener una entrevista que ya está casi en el aire. Eh, por el tema de el, la construcción de un módulo sanitario, así se le llama. Eh, nosotros. Eh, queremos llamarlo baño porque es un baño, es un baño eh, sí. pero eh, los académicos les llaman módulo sanitario, para el sector de la agricultura familiar, para productores eh, y productoras del, eh, del cordón o artículo platense viene ideal este, este, este módulo, este baño, porque es un... Un modelo que se está haciendo que es movible, o sea, se puede trasladar eh, de un lado a otro, de una quinta a otra, eh, está pensado especialmente para aquellas personas que, con los productores que cada cuatro años, dos años, un periodo determinado tienen que trasladarse de una quinta a otra, entonces lo puede, este barrio se, pondría, se podría llevar de un lugar a otro. Y tiene características especiales, eh, tiene... Eh, aproximadamente 3 metros 60 por 1,80 de, de, de, de largo por 1,80 de ancho. Eh, está construido con materiales relativamente baratos, ahora vamos a hablar específicamente de eso. Eh, y tiene una subdivisión en el medio que permite eh, la intimidad de, de las personas que vayan ahí. Especialmente está pensado con perspectiva de género porque sabemos que hay, a veces se producen situaciones de abuso y, y, y cosas eh, que pasan en los campos y eso está preparado para que de un lado esté la ducha y en, eh, del otro lado de la pared esté el, el inodoro, el lavatorio. Eh, dentro de, de la parte donde está la ducha también hay una, un eh, lavadero, así que ahí las personas pueden eh, lavar su ropa tranquilamente. Eh, y bueno, y ahí queremos conocer un poquito más de lo, que, de lo que es este proyecto Estamos comunicados en este momento ya con Graciela, Graciela Viegas Ella es eh, arquitecta y es investigadora del CONICET Y trabaja en el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente eh, De la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata Que junto con la, la gente del IPAF, del INTA están re re llevando a cabo la experiencia y nos va a contar un poco mejor, mejor que nosotros con más eh, conocimiento de lo que se trata. Eh, Graciela, bueno, gracias por atender a tando Cordones. Y bueno, ya te hacemos la primera pregunta. Eh, contanos eh, cómo surgió el proyecto del baño y después eh, entramos en la parte técnica y, y lo que es el baño en sí mismo. ¿Cómo andas Hola, ¿cómo andan? Gracias por, por invitarme a charlar con ustedes. Bien. Eh, bueno, te cuento, el proyecto surgió por una demanda específica del IPAS a través de Joaquín Córdoba, que, bueno, un investigador, un técnico del IPAS, que se contactó con nosotros porque querían trabajar el tema de la, de la mejora en las condiciones de higiene personal de la familia eh, y también muy asociado a las condiciones de, de salubridad de la producción. Entonces ellos se convocaron con nosotros y empezamos a trabajar en conjunto en la elaboración de un proyecto este, pensado entre todo, entre todas las personas y las familias. Uh -huh. Bien. Y contanos, eh, ¿qué características tiene este baño, este módulo sanitario? Y, y, y yo decía que fue pensado con perspectiva de género. ¿Lo puedes explicar mejor que yo? O, o contanos ah, sí. mejor. Dale, dale, te cuento. Sí, sí eh, nosotros le llamamos módulo sanitario y para hablar más sencillo se trata de un, un espacio que tiene un baño, tiene un sector para lavado de manos, eh, un área para la higiene personal eh, con ducha y espacio para, para alguna bañera o algún espacio de lavado de, de niños y niñas, y tiene un sector de lavadero. Y bueno, ¿por qué tiene esa mirada de perspectiva de género? Es porque en, nosotros cuando empezamos a reunirnos, convocamos a las referentas de los de las agrupaciones de, de, de productoras pero con, con orientación de género y en esas reuniones eh, fueron surgiendo las necesidades en donde la, la mayor preocupación tenía que ver con que eh, las mujeres ta, se hacían cargo del trabajo productivo y tam, de, eh, del trabajo reproductivo y de cuidado y también del productivo entonces eh, ellas planteaban esta necesidad de mejorar las condiciones de los espacios de baño porque eh, nada, eran espacios compartidos por muchas familias, no tenían intimidad, no tenían privacidad, eh, no respondían a las necesidades de eh, las mujeres, sobre todo pensando en evitar situaciones de violencia o de abusos, eh, tampoco estaban pensados para bañar a los niños y las niñas, entonces tenían que hacerlo en las viviendas, porque no había un espacio para tal fin, entonces desde ese, desde ese lado es que... Este, la perspectiva de género fue muy fuerte en el diseño. Uh -huh. O sea que es, es muy adecuado para la realidad, digamos, de los productores, no tan no, no solo desde, obviamente, desde lo higiénico, sino también desde prevenir situaciones eh, que puedan que, o, ocurrir y sabemos que, que han ocurrido, ¿verdad? Claro, lo que, no, lo que nos planteaban es que primero que se usaba por varias familias, eh, por otro lado, que se podían dar situaciones... Eh, situaciones de violencia de abuso, por lo cual se necesitaban espacios con intimidad, con posibilidades de cierre desde el interior, eh, eh, desvinculando, por ejemplo, el área de, de, de aseo personal, eh, en la, con, de las duchas, respecto de, del, del sector del, del baño, de, digamos, del inodoro. Entonces, en ese sentido, es que el proyecto tiene como diferentes caras, o sea, pensamos que por un lado se acceda a un sector y por el otro lado se acceda al otro, independizándolos. Este, ah, y también se hablaba mucho de la necesidad de espacios que permitan el, eh, que las mujeres tengan su espacio con, con, para poder cambiarse y, y se hacen algunas, algunos trabajos de peluquería, entonces que puedan también hasta desarrollar en, en un lugar aparte eh, esas actividades. Este, entonces también aparecía esa perspectiva, sí. Bien. Y bueno, eso tiene un tratamiento de, de fluentes, eh... ¿Qué características tiene? Nosotros estuvimos contando al principio del programa con Nazario. Nazario estuvo el otro día con nosotros, ahora te va a saludar. Eh, uh -huh. ¿Cómo es este sistema de, de fluentes? Mira, eh, ese, ese, la parte de fluentes la diseñó, en su momento fue como puntapié inicial, fue Joaquín Córdoba, que eh, el biólogo me parece, uh -huh. no estoy sí, segura cualquier sí. cosa. Sí, sí. sí, bueno, y después eh, después ingresó a trabajar Ramiro Simonetti, que es bióloga también, ¿sí? Digo bien. Eh, sí. Bueno, y él hizo la parte del diseño, porque él trabaja también con Alejandro Marianel Marian, Arena, hicieron la parte de los, el tratamiento de fluentes, que, que lo que hace es que recolectan eh, recolecta los efluentes del baño y los, los hace pasar por una cámara de tratamiento que es una cámara séptica construida eh, con materiales alternativos. O sea, no es comercial, sino que se hizo a partir de eh, dos tanques conectados con ciertas eh, condiciones particulares en el interior. Eh, los efluentes pasan por esta cámara séptica y después atraviesan hacia un eh, humedal construido que, tiene, que es un espacio como una especie de pileta, con, con plantas que van a, a hacer la depuración de esos efluentes, y finalmente los líquidos que puedan llegar a quedar de esa de ese proceso, al final de esa cámara, se terminan en un terreno de infiltración. que es, o sea Estos pocos líquidos que pasen van a llegar a, hasta a, a ser absorbidos en la tierra. O sea que es un tratamiento superficial, no es a posto, ni es directamente al terreno. no Es un sistema eh, más... Eh, sustentable y autoconstruido para poder hacer el tratamiento de los efluentes y que esos efluentes no afecten después las napas de agua, ¿no? que ese es el problema, eh, la contaminación de las aguas para el consumo. Claro, bueno, eh, les contamos a los oyentes y a vos también que que mientras estamos desarrollando esta nota, es, por el YouTube estamos transmitiendo en vivo, estamos pasando las imágenes. Eh, que tomamos el otro día, eh, de videos, Ajá. de fotos, de fotografías, para que la gente se haga una idea, porque por ahí claro. uno lo cuenta y está bueno también que, que, la, que verlo y también eh, invitamos a la gente a verlo. Eh, ¿Qué materiales se, se utilizan para hacer este baño? Bien, bueno, te cuento. Eh, los el, el módulo está construido en madera, por, ...con el objetivo de eh, producir tecnologías... ...que empiecen a desarrollar otras, otras posibilidades de construcción... Eh, ...porque nosotros somos de la Universidad Nacional de La Plata... ...y la universidad tiene un centro tecnológico de la madera... ...en el cual se busca desarrollar productos sociales... ...que puedan dar respuesta a las necesidades de la región... ...entonces lo que hicimos fue en un, una asociación con el centro tecnológico de la madera... ...para que se puedan producir componentes a partir de este material... Eh, en taller para el, luego montarlos en obra, ¿no es cierto? Entonces de esa manera eh, eh, se produce esa conexión de la, del centro tecnológico con las necesidades de la, de la región. Y la madera es un material que es más sustentable y el sistema de trabajo que es eh, modular, digamos, se, se, se desarrollan componentes eh, sistematizados, ¿no? En el taller, en, en un taller, se desarrollan componentes sistematizados que lo que hacen también es evitar, la, o sea, reducen los residuos, mejoran las condiciones de trabajo, porque la gente o sea, no, no es necesario estar tanto tiempo expuesto al exterior, y una vez que se desarrollan esos componentes, como una especie de piezas o de mecano, se montan en obra. Y ah, entonces las tareas de montaje son mucho de, de mucho menor tiempo que hacer una construcción tradicional. Y bueno, la, nosotros hemos desarrollado, hemos hecho otros desarrollos con madera y el objetivo final es poder hacer emprendimientos de producción, ¿no es cierto?, de este tipo de, de módulos sanitarios o de viviendas o de espacios eh, comunitarios también con el mismo sistema modular y que se puedan desarrollar por cooperativas y que después esas cooperativas puedan, una vez que están capacitadas, puedan ir a territorio a, a, a ofrecer su, su trabajo, digamos. Entonces, tiene esa posibilidad de ser desarrollado en taller a partir de su sistema constructivo y sus materiales y si no también puede ser desarrollado por autoconstrucción por por grupos más pequeños o por familias eh, tal como lo hicimos en el en el módulo demostrativo del del Ipar uh -huh. hola buenas tardes Nazario yo estuve ese día ahí trabajando con ustedes eh, eh, lo pasé divertido y me pareció <risa> espectacular <risa> <Hola>. el trabajo <risa> Bueno, qué bueno, Nazario. Eh, sí, nos estuvo, Nazario nos estuvo enseñando algunas cosas, porque como hacemos un trabajo ahí colaborativo, eh, vamos como buscando que, que, que cada uno vaya aportando desde sus conocimientos. Así que estuvimos trabajando en la parte, nada, de construcción de madera con Nazario. Sí. No, eh... Vos mencionaste al compañero este, Joaquín Córdoba, que él ha estado trabajando con nosotros, sobre todo con la organización de nosotros, que también me invitó cuando se hizo el otro el otro sistema, no como el que estuvimos ayer, eh, el otro sistema que se hizo al lado de la casilla esa de madera, eh, que no tenía eh, la pileta de humedal, por ejemplo. eran la, el, Las cámaras estaban hechas con material, no con, con los tanques como el que se estaba haciendo este último, pero claro. me pareció espectacular y por eso vine cuando me invitaron. ¿viste? Es una cosa muy importante, sobre todo que eh, evitas lo que es el, el, el pozo ciego. ¿no? Claro. Evitas el pozo ciego y evitar también las contaminaciones de, del agua, este, que es como muy importante para la salud. Sí, totalmente. Y también es importante eh, cuando decimos eh, eliminar el, el pozo ciego, porque en todas las unidades productivas hay un pozo ciego y, y a, a, a 20 metros tenés la perforación del de pozo de agua. ¿eh? entonces claro. Es, eh, me parece a mí que es muy importante el trabajo que se, que se viene haciendo para instalar en, en el sector productivo, sobre todo aquel que tenga que por ahí mudarse eh, eh, a la finalización del contrato, que son de tres, o por ahí tenés una opción de, de otros tres, o si no te tenés que ir. Y también para el que tiene su tierra propia, me parece muy importante, eh, yo me, más que todo fui porque... Eh, nosotros como organización tenemos un predio donde que tenemos que hacer todo este tipo de, de trabajo, iniciar de cero, y me pareció muy buena la idea este para incorporarlo, y por ahí les vamos a invitar para, para, para que nos acompañen en este trabajo, ¿no? Sí, buenísimo, porque el objetivo es ese, nosotros lo hicimos ahí, o lo estamos terminando ahí en el IPA como una especie de espacio demostrativo que podamos reunirnos después con agrupaciones, ver el sistema, eh, evaluar la posibilidad de conseguir recursos como para hacerlo en las quintas y también adaptarlo a las distintas necesidades, ¿no? Porque ese es un modelo que después cuando uno va a territorio puede necesitar modificarse y lo bueno es conocerlo y aprender a hacerlo para poder modificarlo, ¿no? Eso es lo, lo, lo bueno de estos desarrollos tecnológicos que permiten, que son flexibles y permiten las modificaciones, en, en, conociendo los conceptos básicos involucrados, uno puede modificarlo de acuerdo a lo que necesite responder en el territorio. Sí, también mencionaste, me parece, mencionaste el tema de vivienda, eh, ah, otro sí. de los temas muy importantes que, que lo vienen pediciendo los productores. ¿viste? El tema de vivienda es uno de los principales temas eh, a corregir dentro del cordón hortícola por el tema de que cada tanto se incendia un, una casilla precaria y, y quedan algunas veces con la ropa en el cuerpo los compañeros productores. Claro, claro. Sí, eh, esto también se puede, nosotros lo pensábamos como una unidad semillas que a partir de, de ese módulo que, que involucra un poco el sector húmedo, ¿no? el baño y la cocina y el lavadero, Uno a partir del sistema de anillos modulares de madera, puede seguir incorporando anillos y armar espacios de vivienda, ¿no? un lugar de, de, de donde comer y otro lugar donde dormir, eh, a partir de esa unidad eh, húmeda que le llamamos nosotros, sí. que es ese módulo, o sea que también es un módulo pensado como semilla para la vivienda, de hecho nosotros estamos construyendo viviendas para colonias agrícolas, eh, en la ciudad de tapalque en la provincia de buenos aires y ahora se están comenzando a construir en la localidad de luján también para para productores de la utt eh, en donde ellos han pedido han hecho la, la planteado la necesidad a, a la provincia al, al gobierno de la provincia y se han empezado a gestionar recursos para la construcción de estas viviendas o sea que está esa posibilidad también, y hay cooperativas que ya están formadas, ya saben uh, trabajar con este sistema, o sea que se las puede convocar también para, para desarrollar estas construcciones. Qué lindo proyecto, la verdad que los felicito y que estén llevando a cabo, eh, yo con Joaquín he trabajado varias, varias, en varias ocasiones, más que nada con muestreo de agua, y la mayoría de las contaminaciones diría más del 95% de las contaminaciones de pozo que hay, es por el pozo ciego, y que estén llevando esta iniciativa, la verdad que los felicito, es muy lindo, muy bueno, para toda la sociedad, no solamente para los productores, sino así también empezamos a cuidar lo que es el medio ambiente, así que de mi parte muchísimas gracias, y, y un placer enorme, ya nos vamos a encontrar, no sé si... No, yo no me presenté porque supuse que me conocía, porque yo la conozco. Silvio sí, <risa> Silvio Pérez. Silvio Pérez. Mm. Graciela, bueno, eh, la última pregunta cortita. Contanos, eh, eh, ¿qué, ¿qué hacen ahí en el, en el IPAC, que es el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente de la Facultad? Del Ambiente Construido, mira me falta una palabra. Del Ambiente Construido. Sí, del Ambiente Construido, con el ambiente construido <risa> perdón, perdón. Sí. sí. Bueno, es un, el, el IPAC es un instituto... Que, que viene de un grupo recontra re antiguo que empezó eh, con un, un, un. Originalmente llamado Instituto de Arquitectura Solar, que se creó a fines del 70, principios del 80, que primero empezó como un, como un emprendimiento de, de, de, de unos profesores y académicos que se metieron en el tema de la investigación en energías renovables, con el tema de la crisis del petróleo y, en, en ese momento. Y eso fue creciendo, después vinieron a la Facultad de Arquitectura, se transformó en un. Eh, en el estu, estu, Instituto de Estudios del Hábitat, después se transformó en el Instituto de Investigación, Investigación y Política del Ambiente Construido y ahora es de doble dependencia, o sea, es de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. Y, en, y gracias al crecimiento de la línea esa originaria con Elías Rosenfeld en su momento y con Olga ravela Y uh -huh. ellos eh, hoy en día, eh, digamos, la gente que se formó fue, fue creciendo, y son los, los Gustavo San Juan, es el director del instituto, Irene Martínez, la, la vicedirectora, y hay un grupo de 30 y pico investigadores y becarios y personal de apoyo que de distintas disciplinas. Hay arquitectos, geógrafos, hay informáticos, eh, hubo sociólogo, perdón, hay un sociólogo, digamos. Hay diferentes disciplinas que que hay diseñadores industriales, eh, diseñadores gráficos, completo. que van trabajando el tema del el hábitat, la energía y el medio ambiente y su interacción en, el, este, en, en distintas situaciones, y se trabajan temas de movilidad, temas de planificación urbana, temas de hábitat popular y de, de la necesidad más, del sector social más vulnerable, cuestiones de riesgo ambiental en la población... Eh, se trabajan temas de eficiencia energética, temas de incorporación de energías renovables en distintos sectores de la ciudad, o sea que es recontra amplio el, el trabajo que se hace. Nosotros estamos más focalizados en la línea de mejoramiento del hábitat popular Bien. y eh, en ese ámbito es donde trabajamos mucho con la agricultura familiar. De hecho, Marco Hall, que es el director del IPAF, fue, trabajó con nosotros en sus comienzos, fue becario de CONICET acá uh -huh. en, en el Instituto Nuestro en, en aquellos años. Y, y nada, o sea, hay mucha gente que se ha formado, pero que ha ido a otros organismos. Y me parece una cosa que es importante destacar, es, es el trabajo multiactoral, ¿no? de que todos estos proyectos que pensamos, los pensamos desde una, desde una interacción de distintos organismos, del Estado, académicos, desde las organizaciones de la economía social, desde las cooperativas de trabajo, desde la empresa privada, digamos que para que estos proyectos puedan crecer, crecer, eh, salen de, de cuestiones de la investigación básica y científica al territorio, ¿no? a las necesidades concretas y a la resolución de problemas, Bien. a través de la interacción de todos los actores, que esa es la complejidad de, de, de, los, de los procesos, ¿no? pero son los que donde radica el éxito, o sea, donde, si uno puede articular es la gestión de actores, es donde realmente puede conseguir cosas mejores mayores impactos sociales no y claro. ambientales. Eh, bueno, sí, de la academia y la realidad y el territorio, todo junto. Claro. Graciela, te, uh -huh. te, te, tenemos que ir cerrando. Eh, gracias por esta nota, te invitaremos al estudio o a, o a hablar estos temas que nos quedan pendientes, pero desde ya, bueno, eh, gracias por la comunicación y gracias por explicar eh, muy bien lo que es eh, este módulo. Ahora vamos a tener una entrevista uh -huh. más con Jeanette, una de las... Eh, chicas que estuvo, eh, una Ajá. productora que estuvo ahí. Así que, sí, muchas buenísimo. gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes por eh, gracias. Saludos. Chao. Adiós. Sí, gracias, chao. Pasaba Graciela Viegas, eh, investigadora del CONICET y del Instituto del IPAC, el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, eh, está bueno, eh, porque eh, aparte de los materiales, eh, que son eh, eh, relativamente económicos, que no, no, no, y que cuidan el ambiente, está pensado desde todos los puntos de vista, productivo, eh, social, eh, ambiental y laboral, porque puede ser autoconstruido por grupos pequeños o va a dar trabajo cuando esto esté ya finalizado, cuando este, el prototipo esté finalizado a cooperativas de, del sector, ¿verdad? Totalmente, sí. Me pareció espectacular el proyecto y que se esté llevando a cabo, pensando en, en, en las unidades productivas, en el se sector hortícola, me parece bárbaro. Todo lo que venga eh, sirve, Todo hay que ir sumando para, para que luego se den las cosas. ¿viste? Para eso tienen que estar los referentes de los productores y los productores. Es una cosa que siempre eh, estamos este, faltando. El Ipar siempre estuvo muy cerca de los sí, productores. Sí. Todo este proyecto fue escrito y fue pensado a través y con los productores. Eh, recuerdo desde el inicio con Joaquín cómo trabajamos, cuáles son las ideas. Siempre se ha trabajado el tema de agua, siempre ha sido una gran preocupación. Y yo creo que el beneficio más grande que tenemos es que vamos a estar cuidando nuestras napas sí. con este tipo de proyecto. Atando cordones. La voz, La voz de, lo de lo que no, que se, no se ve. Eres. Tu herencia y tu raíz.